Estamos en una de las ermitas más interesantes de Montserrat la denominada ermita de San Martí. Esa es una ermita que está situada en un repecho detrás exactamente de los gorros. Por lo tanto, telúricamente es una de las ermitas más potentes ya que recibe directamente la energía telúrica que desciende por la parte superior de los gorros. De hecho, se discute todavía hoy en día eh, si realmente es una ermita o no. San Martí es, alude con este nombre al... Santo, el santoral cristiano San Martí de, de Tours, el santo francés, eh, que vivió eh, en una época muy movida, muy interesante, eh, medieval en Francia, con grandes problemas de cristianismo. Pero el nombre de San Martí básicamente es un nombre que no se da tanto a una ermita en el siglo XX, sino a un refugio. Es decir, no estamos en una ermita convencional, histórica, que tenga siglos, como sucede en, otros, en otras ermitas, sino nos encontramos con una ermita reciente, realmente eh, realizada sobre la, la segunda mitad del siglo XX, y probablemente su origen fuera una especie de refugio de escaladores, ¿no? porque los escaladores que ascienden por la parte de los gorros normalmente utilizan este refugio ¿no? como lugar de descanso o de tranquilidad. Es una ermita, además, de difícil acceso, complicada, en la cual cada uno debe hallarse el camino para llegar hasta ella. Estamos en uh, la llamada o conocida como ermita de San Martín. Tengo que decir que yo no esperaba poder llegar hasta aquí porque Octavio me había dicho que era un poco difícil, uh -huh. pero la providencia ha provocado que de alguna manera <risa> hayamos conocido a, a Yasmina, que tengo aquí a mi lado, la Yasmina? Hola que ella, uh, uh, se podía decir que en estos momentos es la ermitaña que está uh, viviendo habitualmente, no en estos momentos, pero habitualmente en, en esta ermita. Uh, se ha puesto en contacto con nosotros y hoy estamos aquí de visita uh, conociendo pues un poco cómo vive una ermitaña moderna. Digámoslo <risa> así, ha sido una sorpresa y un privilegio poder estar aquí con ella. Entonces, uh, bueno, le hemos pedido que de manera completamente especial para ella, eh, nos conteste unas cuantas preguntas sobre eh, bueno, por qué pues una chica joven eh, con estudios eh, pasa pues largas temporadas de su vida aquí en la naturaleza y en soledad. ¿Cómo, te, cómo llegas hasta aquí? ¿Te llaman a montaña? O? Es, un, es un llamado de corazón a corazón. Siento que el corazón de la montaña me llama y allá donde estoy o por mucho que yo pueda viajar siempre siento el llamado de volver. Y volver, no volver solo a los alrededores, ¿no? sino a las profundidades de la montaña. Al, al, al, al misticismo que ella esconde, ¿no? A, uh -huh. a todo. ¿Cómo descubres esta, esta ermita? ¿Cómo, ¿Cómo la encuentras para empezar? o ¿Qué te atrae de este sitio en concreto? Esta ermita me llevó un amigo mío muy buen amigo y claro esta ermita lo que tiene es que es la más habitable desde el punto tiene agua tiene fuego tiene todo lo que necesitas para vivir y luego está bastante escondida uh -huh. entonces es menos frecuentada y puedes estar tranquilo puedes estar tranquila y lo que yo buscaba era estar en, en meditación en soledad y en tranquilidad entonces eh, aquí lo, lo he conseguido esta ermita antes no era tan habitable, porque era más bien como un agujero húmedo, ¿no? Pero con el tiempo, personas que hemos ido pasando aquí, pasando temporadas, le hemos ido calentando y dándole ese amor y convirtiéndola en un hogar. Y ahora mismo es un hogar. Tengo que decir que de todas las ermitas que hemos visitado, Octavio, uh -huh. la, la que he visto más acogedora y sí. más uh, caliente también, sí. y más uh, armoniosa, y más... no sé... O se nota además la, la mano femenina en la sí, no total totalmente es acogedora e incluso me apetece incluso quedarme una noche aquí para compartir por ejemplo no cosa que no me había pasado hasta ahora no claro o sea que la has hecho un poco un poco tuya te sientes como tu casa es mi casa es tu casa pero no es mía no es es un hogar es un hogar de que me acoge pero tampoco puedo decir es mía es ella es tiene su propia identidad también esta, esta ermita, ¿no? Yo siento que cada piedra está viva. ¿Qué aquí. identidad tiene esta ermita? Bueno, es, es muy potente esta ermita. Claro, yo la, la tengo como un, un espacio sagrado. O sea, es un templo. Es un hogar y es un templo para mí. Porque es la que me ha dado cobijo en, y el privilegio de poder estar aquí. Que como bien dijo Octavi, es que esta montaña no está hecha tanto para el hombre. No es tan habitable y... Este, este lugar es, es un privilegio estar aquí. Es, es mucho más que una casita de la montaña. Es, es, para mí es un templo y es un honor estar aquí. Bueno. Sol y la luna como representación de lo masculino y femenino y también la unión ¿no? de lo masculino y femenino. Tenemos Isis, la muraneta, blanca y negra. Y bueno, aquí tenemos una estupa del Tíbet. esta es una pragaria de conservación de del yo porque estéis protegidos y reinó la paz la armonía la alegría y demás y como gran guardián te anima así hasta aquí ha pasado mil y una batallas pero finalmente quisieres cuál es el máximo del tiempo que has pasado seguido aquí por ejemplo casi cinco meses cinco meses seguidos aquí tú sola sí sí y en invierno sí en los finales de otoño todo el invierno y principio de primavera sí y qué hace una persona todo el día aquí sola, sin tele, sin, sin medios de comunicación, sin... Cuéntame un poco. Pues es muchísimas cosas. Te falta tiempo. De verdad. Bueno, o sea, no, pero uno dice, ostras, ¿cómo puedo mantenerme tan ocupada? No, hay muchas cosas que hacer, porque, claro, sobre todo el mantenerte caliente, porque en invierno el sol cae pronto y necesitas estar resguardado dentro, entonces gastas mucho tiempo eh, con el tema de la gestión de la leña. Uh -huh. y entonces bueno el buscar leña el... lo que más más es vida contemplativa también es sentarme en esa roca en ese eh, lugar de meditación este que sí el lugar de meditación o yo le llamo mi rincón contemplativo y contemplar no más sin esperar nada y de hecho siempre que he venido aquí la montaña me ha dado más de lo que yo he podido pensar que busco o cualquier cosa. Ella te da, te da mucho más siempre. ¿Y qué más he hecho por aquí? Bueno, cuando he estado, he practicado bastante yoga, entonces aquí me ha aplanado un trocito, entonces el yoga dentro también. Eh, ¿Qué más he hecho? Pues conectar, conectar con la naturaleza, con los elementales los elementos, eh, gestionar el agua también, cuando llueve mucho aquí de repente en Montserrat te viene una nube enorme y empiezan a caer cubos de agua y sálvese quien pueda. Y la cueva se inunda. Entonces, bueno, aprender a gestionar todo... ¿La cueva se inunda, el habitáculo? Sí. ¿Entra agua adentro? Sí. Sí, sí. ¿Y entonces porque Entonces, aprender a gestionar eso. ¿Cómo? Pues, eh, bueno, colocándonos todo en las artimañas, ¿no? Colocando unos cubos atrás, entonces con una manguera se van vaciando los cubos, a veces la cisterna rebosa... Entonces, tienes que vigilar que la cisterna esté bien. Entonces, aquí tenemos la cisterna, que no tiene muchos años de... La construyeron, me parece que igual hace 10 o 15 años, viendo que, que el agua que se filtraba de la montaña caía aquí, entonces construyeron esto. Y aquí se, se mantiene el agua. Es agua de la más pura, se ha llevado a analizar, y es agua cristalina. Y casi milagrosa, ¿no? ¿eh? Aquí puedes beber este agua. Bueno, yo lo he bebido siempre y sienta súper bien, súper pura. ¿Qué es el pozo de las salamandras. Es aquí. Si te fijas, ¿ves esos que son como remecuajos? Son salamandras. Y es un privilegio tenerlas aquí porque también son unas guardianas y no, no se ven tanto las salamandras en, en general y aquí tengo un pozo lleno. ¿Ranas, no? Salamandras. Y es hermoso porque de vez en cuando veo cómo vienen las salamandras. El papá y la mamá se acercan por aquí, ponen los huevos, y luego ves las salamandritas, que de vez en cuando también van saliendo. Y es bellísimo. La salamandra significa que el agua es muy pura. Sí. El simple hecho de vivir ya te trae mucho trabajo. ¿No? gestionarte también, cocinar. Claro, aquí no enciendas el fuego y te cocinas, aquí tienes que eh, tener siempre algo caliente, ¿no? Yo siempre me gusta tener una infusión caliente, entonces el fuego está encendido todo el día, si es invierno, y siempre hay una infusión caliente y siempre se va cocinando todo a fuego lento. Entonces a veces pues te levantas y empiezas a preparar la olla y eso se pasa todo el día y cada cuando cae la noche... Claro, aquí tampoco llevaba unos ritmos de vida como abajo, ¿no? De que desayunas, comes, cenas... Yo desayunaba... Hacía pim pam lo que salir, estar por fuera, aprovechar la luz y cuando empieza a caer la noche, entonces ya meterme dentro y, y comer lo que se ha estado cocinando todo el día a fuego lento. Unas comidas muy ricas. ¿eh? ¿Y qué, qué comes? ¿Traes comida de abajo o aprovechas un poco lo que puedes de aquí? Ambos. <risa> Traer comida de abajo... Con subirla, sí, cargarla para aquí arriba, que también es una tarea. Lo he visto, el camino. Sí, <risa> y cargado, pues bueno, es una tarea, pero que es fantástica. Sí, subir comida y luego también, evidentemente, pues he estado investigando las plantas que, que me ofrece aquí la naturaleza. Y hay bastante, hay bastante. Sobre todo aromáticas. ¿Por ejemplo? ¿Qué utilizas? Pues tenemos el tomillo, que es súper bueno, te, te limpia, te calienta también. Tenemos, eh, ¿he hecho el tomillo? Romero. Romero. La, la lavanda. Aquí tenemos melisa. También hay ajo silvestre. Hay lechuga silvestre. Hay algunas gramíneas. Diente de león, supongo. La... Hay diente de león. <coughs> en, otra, en otra ermita hay también esta, ¿cómo se llama? Esta amarilla, la caléndula, mm -hmm. la naranja. Eh, hay vallas de... Y luego también... Ah, también me he entretenido muchas veces haciendo cucharitas con el Bosch y Esto, la esto además era un trabajo cucharitas, clásico. como ¿Cucharitas? ¿Cucharas? Sí, de madera. Ah, madera, de con ma hacer cositas con la madera. Ah. Esto era un trabajo clásico. Yo he visto clásico. que también hacías equilibrios con las piedras. Sí, hacer... ¿Qué tal las alianzas? Mira, sí, mira ahí está. Un, un pájaro. pájaro. Sí, es un guardián también. De... ¿Has tenido es alguna alianza con animales? O... Bueno, se ve que sí, que se le llama Alianzas. <risa> Ella no le llamaba Alianzas. Sí, simplemente yo le llamo conectar con, con, los, con los animales de poder que hay por aquí, que son las cabras, son las salamandras, es el cuervo, es el pitirrojo. Estos son los más así, con los que yo he conectado se más. más. Los cuervos, bueno, las cabras sobre todo. ¿Sientes que te comunicas con ellos? ¿O que, o que se comunican ellos contigo? O... Hay una conexión. No hay un. No hay una comunicación. No hay una comunicación sí. de. Pero nos, sí hay una comunicación, porque nos entendemos, ¿no? Es como ellos saben que, que yo no les voy a hacer daño, entonces me dejan que me aproxime, pero es que yo tampoco me aproximo más de la cuenta porque yo no quiero nada de ellos. Lo máximo que puedo querer es contemplarles a ellos, porque son hermosos, pero no busco nada de ellos, ni ellos de mí, simplemente nos respetamos. Alguna vez les dejo. Bueno, siempre que me voy les dejo ofrendas a los pajaritos y demás, ¿no? aquí, a los cuervos, sí, hay una conexión con los animales, las salamandras también. ¿Y qué hay de la soledad? ¿No te has sentido sola aquí? No. Me he sentido mucho más sola en, viviendo en Londres, rodeada de miles de personas y miles y miles que estando aquí. ¿Y el miedo? ¿Has tenido que gestionar el miedo o, o sencillamente no lo tienes, no sé, miedo a, a que venga alguien estando aquí sola, a un animal que pueda ser peligroso, a perderte cuando sales a hacer una vuelta, no sé, miedo, yo tendría miedo a muchas cosas, entonces eh, pregunto, ¿no, no, ¿lo has tenido que gestionar, te has hecho amiga o sencillamente no lo tienes? No tengo miedo a las cosas de que me pueda encontrar o parecerse aquí, porque al final... Bueno, la montaña misma me ha demostrado que todos los obstáculos al final son regalos, porque te hacen aprender. Y miedo, miedo... ¿Miedo a qué? No, miedo. Si alguna vez he tenido... El... Bueno, el miedo es lo que decíamos, está intrínseco sí. dentro de todo ser humano, pero... No es que yo la haya vencido, es que ya he creado una alianza con el miedo. Es como... Si hay esa voz que te pueda decir... ¡Ostras! Cuidado, porque a lo mejor... No sé, que podría tener miedo en la noche, que vendrá un jabalí. ¿Qué ¿Mm? sé? pues esa voz, dices, es, no tiene sentido. Entonces hablo con esa voz, miedo, miedo, ¿qué jabalique? Entonces hablo con el miedo y al final el miedo dice, bueno, vale, pues si no hay como vencerte. <risa> si no me vas a hacer caso, me caigo. <risa> si no me haces caso. No, miedo a, a lo que me pueda suceder aquí, no. no Me da más miedo abajo, que me pueda pasar algo a, en la sociedad, ¿no? Te que da, tampoco. Te da más miedo a los humanos. Pero sí, es más el hombre lo que me doy cuenta de que es más peligroso el hombre. O sea, la montaña tiene sus peligros, pero si tú estás conectada con ella también... Al final... No, no. Es que no, no, no te da miedo. Simplemente sé cauto. Sí, es que el ser humano trae el miedo inesperado. No, no sabes cómo, qué te va a colocar el ser humano. Es previsible. Los peligros del lado oscuro de la montaña es previsible, ¿no? pero de golpe aparece el humano negativo y te puede ocasionar muchos problemas también lo digo por experiencia porque aquí han habido tradiciones de ermitaños drogadictos, etc. en otros años ¿no? y han, han convulsionado mucho este mundo ¿no? por eso ahora es muy interesante que, que esta nueva generación de ermitaños de espiritualidad aparezca ¿no? nueva y, y de nuevo impulso al tema ¿no? Y has encontrado respuestas aquí en tus momentos de meditación, que bueno, que no hay que ponerse a meditar. Supongo que todo, todo el tiempo aquí se, puede, se le puede llamar meditación, ¿no? Es pura es meditación. pura contemplación. Sí. Um, no sé, si ¿sí me puedes explicar un poco realmente cuál es el sentimiento que has conseguido estando aquí. Uh, no sé, si se puede compartir o no es compartible, igual es muy difícil de explicar, ¿no? Pero... Bueno, preguntas y respuestas... Respuestas he obtenido muchas, y más preguntas también, sí, muchas más preguntas también. Bueno, me llevo... muchas cosas inexplicables también. He aprendido mucho aquí, mucho. A conectar con con la simplicidad de la vida también, ¿no? Y a darme cuenta de lo, lo desconectados que llegamos a estar los seres humanos con nuestra madre, Tierra. Y, y el estado de también de carencia en el que se vive abajo. Se vive en un estado de, de miedo y de carencia y hemos mutilado la naturaleza intentando generar una abundancia de cosas materiales que en realidad nos dejan ese vacío aún más profundo. Cuando aquí me he dado cuenta de que la abundancia es estar conectado con la madre tierra. Entonces, si tú estás conectado con la madre tierra, ella te lo da todo. Pero en el momento en que tú tienes miedo a que te falte y empiezas a crear otra desnaturalización y te desconectas de la naturaleza, te desconectas de la abundancia. Entonces siempre el ser humano estamos ahí abajo en un sentimiento de que nos va a faltar. Cuando en realidad si estuviéramos conectados con lo que naturalmente está, estaríamos en... Mucha más abundancia. Es, es curioso porque el, el ermitaño antiguo, el ermitaño religioso, por decirlo así, no, estaba súper ocupado durante el día, pobrecito, no tenía mucho tiempo, porque tenía que seguir la regla de los ermitaños de Cisneros, de San Benet Cisneros, y desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eh, su vida estaba muy parcelada prácticamente como si estuviese en el mundo industrial ¿no? o sea, teniendo, tenía que rezar continuamente hacer cosas y tal y en fin, una serie de sí. preceptos ¿no? las capillas, tocar las cosas el ángelos escucharlo etc. en cambio esta, esta nueva generación de ermitaños en busca del ermitaño interior tienen, tienen, una, o sea, tienen la posibilidad ¿no? de ser más libres ¿no? son más libres se dedican como Yasmín a tratar de responder las preguntas existenciales la pregunta de la identidad ¿no? la esencia de la naturaleza ¿no? además coincide con, con esta época dramática desde el punto de vista ecológico ¿no? bajo el, el, el drama de la contaminación y el cambio climático entonces es una vía una vía interesante y que es la, la que nos está explicando esta nueva generación de ermitaños ¿no? seguramente es la que Recibiremos en los próximos años en esta, en esta montaña emblemática. ¿no? Ay, ojalá. Sí. Tú has tomado refugio en el budismo. Sí. Uh, ¿Cómo vives la espiritualidad? ¿Qué es para ti la espiritualidad? <risa> es que tiene las preguntitas. Entras, entras con las preguntas de media hora. No, me gusta. A ver si media lo, si lo puedes sintetizar. ¿Cómo te con la espiritualidad? ¿Quién eres tuyo? ¿Quién eres tú y cómo te...? <risa> yo, yo intentando explicarle... No, vamos a hacer... <risa> a ver, de nuevo... Eh... ¿Cómo conecto con la espiritualidad? Pues siendo... Es que... ¿Cómo podría definir...? Es, es, es, es vivirlo. Es pararte y sentir que ya que eres uno con el todo. Yo me conecto... Bueno, ya estoy conectada, entonces estoy conectada a través de simplemente parar y sentir. Hay infinitos caminos de conexión con uno mismo, yo he estado misma practicando yoga he estado practicando budismo tibetano he estado practicando chamanismo los mil y un rituales y son, son muy válidos todos ellos pero al final es buscar tu esencia no buscar lo que te conecta, lo que a ti te conecta con tu ser dirías pues que es la parte más elevada de tu conciencia claro. la más noble la espiritualidad no no es la más noble, porque lo físico también es noble. Pero... No, no estoy diciendo que estén opuestos, ¿eh? Ya, ya, ya. <risa> ¿Ves que la es como la espiritualidad es, es parte de mí, entonces... Pero has dicho que te conectas o que estás conectada. ¿Con qué te conectas? Con el, la existencia misma. Con el fluir de, de la existencia. Con los ritmos de la naturaleza... Claro, porque es lo que pasa, ¿no? Abajo se ha perdido esa conexión con la naturaleza, ¿no? Está la, la existencia misma que son, es, es, es esto, ¿no? Es la piedra, es el tronco, es el sol, es la luna, las estrellas, es el agua, es el fuego, lo que necesitamos es un techo. Lo que necesitamos realmente son cosas muy básicas, ¿no? Pero luego el hombre se ha, se ha distraído con muchas cosas. Entonces... Para mí estar conectada es volver a conectar con esos ritmos que están ahí. La naturaleza del sol, de las estrellas, de, de la vida misma, ¿no? El, también una vida más tranquila, porque es que no hay tanto que hacer. ¿No? Nos hemos creado todo ese bucle de cosas que hacer que son innecesarias. Pero bueno... Estoy aquí realmente... Yo estaba, estaba muy bien aquí y me di cuenta de que para mí lo fácil, curiosamente, era quedarme aquí. Entonces yo me subí aquí y sí que me cuesta arrancar, ¿no? De llegar al equilibrio con el estar aquí y demás, ¿no? También porque el cuerpo tiene sus necesidades y es dura, es muy duro, estoy aquí en medio de un barranco y tal. Pero mi trabajo está abajo. Claro. Entonces por eso bajé. ¿El tema económico, claro? No, no, el tema económico bueno, no. ¿o laboral? No. Saber estar abajo. Porque yo sé estar aquí arriba, y yo sé estar conectada con los elementos, uh -huh. y sé que en realidad, si yo quisiera, me podría quedar aquí la vida entera, que el dinero que necesito para conseguir... para vivir aquí es simplemente... Eh, muy poco para comprar comida y subir, porque todo lo demás me lo da la naturaleza <coughs> entonces tampoco soy una persona ambiciosa no quiero coches, piscinas y, ¿no? entonces, yo podría quedarme aquí pero me di cuenta de que mi verdadero trabajo es aprender a vivir abajo con la espiritualidad de aquí arriba ah, porque vale. entendemos ¿sabes? Es, eh, es lo difícil poder estar ahí en mm -hmm. la sociedad conectado con los ritmos del sol, la luna cuando nunca se hace de noche ahí abajo prácticamente, no o sea, siempre hay luces, siempre hay estímulos y la ambición y la, el consumismo y todo lo que te envuelve y que te, te hace crearte otra realidad sobre cómo vivir súper desconectada de lo que a mí me parece que el ser humano ha venido a hacer aquí que al final es evolucionar y tomar conciencia de, del todo, no más que conseguir más y más materialidades. ¿Entonces es estar abajo para ayudar a los otros, o para claro, es que aprender a saber estar abajo? O... Es ese, ahí es donde sale mi, mi parte budista, bodhisattva, que de nada sirve que me libere yo sola, mm. de nada sirve, que estar yo aquí, súper iluminada y conectada, La compasión. aquí ¿no? sola, y, pero yo veo todo lo que está pasando ahí, y veo los coches, y alguna vez he visto un accidente de coche, se ve la, la autopista. La ambulancia. Ah, Exacto. Y dices... Ahí está el trabajo. Ahí abajo. Aprender a... Equilibrar la espiritualidad, ¿no? Que la espiritualidad llegue a todos. Porque somos seres espirituales. Es inevitable. Es que somos. Somos naturaleza. Lo que pasa es que luego hemos perdido la conciencia. Sí, eso es lo que, lo que te comentaba, que es que... Uh, para distinguirla porque claro, hay una espiritualidad cristiana clásica ¿no? uh -huh. es muy defendida a través de la religión convencional monoteísta nuestra, ¿no? que es el cristianismo queramos o no queramos de alguna forma hemos nacido en, este, en el seno de la espiritualidad cristiana ¿no? uh -huh. y esta espiritualidad pone el acento por decirlo así ¿eh? sobre lo físico lo emocional y lo intelectual en una parte superior, el espíritu en la cual esta parte superior, según la visión clásica cristiana, es la parte en la cual se eleva la vibración de la conciencia hacia lo divino. ¿no? Por lo menos tenemos las crónicas de los místicos cristianos que indican esto. ¿no? El problema, tal como tú lo explicas, el problema parece ser, es decir, la mística cristiana, por decirlo así, olvida mucho el cuerpo, ¿no? lo físico, lo emocional. ¿no? Se centra mucho estrictamente en lo, en lo meramente lo ideal, lo espiritual. Y en cambio, tal como lo vas proponiendo, de cara a una visión más oriental, eh, tanto lo físico, lo emocional y lo espiritual están en armonía, ¿no? No, no hay un contrapunto. ¿no? Continúa siendo lo espiritual lo más elevado, pero es necesario integrar todo lo natural, lo claro, corporal. Que somos uno. No, sí, pero los místicos cristianos se flagelan y metiendo. Sea, sí, sí, sí. Ahí la mística cristiana ha caminado por unos caminos de, de rechazo a lo natural, ¿no? Muchas veces. Sí, es cierto. Yo opto más por conectarme con la naturaleza. Lo simple. Está muy bien el ritual. Uh -huh. Pero hay mucho dogma, ¿no? En el cristianismo, mucho rezo y rezar está bien. Pero bueno, yo es que voy a lo práctico. A mí rezar me sirve también. A mí me gusta mucho cantar mantras y... Uh -huh. Pero yo me conecto pues, parando, sintiendo y contemplando. Luego lo demás son un poco... para evitar que la mente se distraiga, ¿no? Es como enfoco mi mente en rezar esto y así no está mi mente distraída en otras cosas. Cuando al final todos buscamos lo, lo mismo, ¿no? A través de la espiritualidad es conectar con la esencia no buscamos lo mismo todos entonces hay infinitos caminos yo he optado más por parar y contemplar sí. ¿tienes algún, algún consejo? Nada, tú... ¿Para alguien que quiera hacer algo parecido en Montserrat o en otro sitio? Dije. Bueno, no solo como ermitaño, sino ah. también algún consejo existencial de, ah, todo, pues, sí. de todo lo que puede haber ella descubierto, de las respuestas que ha obtenido, uh -huh. uh, ya que su compasión la, impide, la, la impele a bajar y a, y a ayudar, ¿no? A intentar que todos nos iluminemos. Uh, danos uh, qué se te ocurre ahora mismo, por ejemplo, como un consejo inicial o iniciático para los que vivimos abajo. Bueno, yo no soy nadie para dar consejos, pero... <ríe> yo igual le diría a las personas... Para y observa. Simplemente. ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia la unidad. <ríe> hacia el todo hacia para el ti todo. es lo mismo dentro que fuera es lo mismo es lo mismo sí es lo, lo miras así o lo miras así pero somos uno claro ya por ejemplo aplicado a esto este máximo aplicado pongamos el ejemplo de un trabajador de la calle ¿no? para coger un ejemplo clásico ¿no? si tiene que parar claro, lo que tiene que hacer evidentemente es aquel día como mínimo aquel día no trabajar dejar de acudir al trabajo y reflexionar sobre su vida ¿no? sobre lo que está haciendo realmente. Supongo que es esto lo que vienes a decirnos, ¿no? Que se detenga y que recapacite, ¿no? Puedes parar un día, puedes parar una semana, un año, pero puedes parar ahora mismo y observar el presente. Porque es que si tú paras y observas, eh, el presente es lo único que hay, ¿no? Entonces, eh, es parar y observar simplemente cómo yo lo único que tengo es este momento y la, me pasa la mayoría de mi tiempo pensando en lo que vendrá o en lo que fue pero no vivo ahora no estoy viviendo ahora y es lo único que puedo hacer, vivir ahora y eso no pasa nada, está bien pensar en el futuro, pensar en el pasado ese es importante pero el problema es que las personas les pasan la mayoría del tiempo pensando en el futuro y en el pasado y no hay para y observo el presente y yo creo que si simplemente pasáramos más tiempo en el presente que especulando sobre el futuro o recordando el pasado ya llegaríamos a entender muchas cosas, no hace falta que me vaya a ninguna parte, simplemente para y observa, el que está en el banco que está ahí en su ritmo día a día, me levanto, trabajo tuto tuto tuto, y no para y se da cuenta de que a lo mejor solo con hacer el ostras, estoy aquí sentado paro, observo, cómo me siento y a lo mejor solo en un instante de estar ahí sentado, te puedes dar cuenta de que eso no es lo que quieres para tu vida. Y a partir de ahí empieza a generarse toda una cadena de que puedes hacer ese cambio, ¿no? Pero es que las personas muchas veces no paramos y observamos. ¿Cómo es mi vida ahora? ¿Qué, qué estoy viviendo? ¿Cómo me siento? si o sea, para y observa. ¿Estás estresado? ¿Estás, ¿Te sientes insatisfecho? ¿Estás frustrado? ¿Estás viviendo tu vida, la vida que otro quiere que tú vivas? ¿Qué estás haciendo? Solo para observar observa y a partir de ahí ya salen las reflexiones infinitas de cada ser porque está todo dentro entonces solo con el hecho de parar y observar es como el primer paso para empezar quieres añadir bueno. alguna cosa Tavi? no bueno en principio eh, eh, básicamente lo ha dicho ¿no? o sea lo que está hace aquí exactamente en esta ermita y cómo condiciona etc. ¿no? y también nos ha dado un buen ejemplo de, de por lo menos de intentos de respuestas, de preguntas existenciales de cuál es la misión de mi vida, quién soy yo qué pintamos aquí no sí. ha, ido, ha ido dibujando ¿no? quizás quizás el, una parte interesante aquí sería, sería las, las visiones ¿no? si ella porque ha pasado muchas horas aquí, de noche, etc. ¿no? Y si ha tenido alguna visión, dijéramos, ¿no? En algún momento ha podido conectar con algo o, o le ha venido una, una sincronicidad fuerte o una... Eso sería interesante, siempre y cuando ella, evidentemente, esté... Tiene con carácter contarnos. Lo no quiera compartir. Las visiones... Muchas. Es que ya que además en Montserrat tiene tradición ¿no? además nocturna de, de luces de, de fenómenos etcétera ¿no? ¿qué tipo de visiones porque he tenido tontas explica <risa> no, no por ejemplo, la, la, la, las luces la, la, a, hablabas de las luces las luces exactamente sí. hay movimientos a veces importantes el rollo este de los sí. ovnis <risa> Hemos hablado de luces. La... Ah, bueno, pero dices las luces en el cielo. En el cielo, o... en el cielo, sí. Si te refieres a eso. Eh... A ver, ¿es evidente que están ahí? Es ya evidente, o sea, están. Las he visto así de veces. Las ¿no? luces, has visto sí, muchas luces. Sí, muchas. Pero es que ya no me sorprenden. O sea, están ahí, son luces que dices, si esto fuera un avión no me estaría haciendo cigafagas. Si esto fuera un avión no, no aparecería, desaparecería. O luces que hacen así, tal pero tampoco les presto tanta atención yo sé que ahí están y que es muy egoísta pensar que estamos solos en el universo porque por la noche de, de, debe verse perfectamente hasta, hasta los planetas ¿no? De, debes claro. ver... sí, de, debes ver la... a, a Venus el, el lucero debes verlo perfectamente Sí, sí. ¿no? me encanta ver cómo la bóveda gira además se ve claro me siento ahí en el rincón contemplativo con todas las mantas <risa> y ves, ves girar la bóveda es hermoso uh -huh. y la luna y las luces, pues sí, hay montones de luces, pero bastante tengo con aprender a lidiar con la realidad esta que vivimos. La cotidiana, de... ¿no? Sí, la realidad relativa, a la realidad absoluta y de la vida en la Tierra, para mí es suficiente. Y está genial y muchas veces se recibe información de, de otras esferas y es, es genial. También es muy válido. Pero yo me centro más aquí, ¿no? ¿No te interesa tanto? Que ya me llegan también mensajes. Y luego del, del mundo espiritual también, ¿no? Hay ángeles, hay guías espirituales y hay el, el mismo maestro interno, la voz del alma. también Esas son las visiones que más me gustan. Entonces, pues, todas esas, esas tesis de Verdaguer, de que la montaña está hecha por ángeles y que hay entidades constantes en esa montaña, ¿lo, lo aceptarías? sí esta montaña es que cada rincón que tiene es sagrado y es yo no me lo creo que hace que es una desembocadura de un río, no, no me lo creo mm. Mm, es muy mágica eliceo, ver, la vida misma el, el eliseo afirma que es, que es un templo sí. construido por todos Sí, ¿no? por unos gigantes o algo así sí, sí. ¿Es que Montserrat es un templo sí, por la cultura megalítica, no sí. que todos los caminos que hay son camitos, caminos rituales además, que, que llevan a determinados altares. Sí. O sea que la no... montaña en sí sería un templo. Sí sí está sí hecha por un templo. ¿Es ¿Tú crees? ¿Lo ves así? lo sientes templo? así? Yo siento que es. Sí, ¿Sientes que es así? Siento que es toda ella es sagrada, toda ella es un templo, todo se. Es que cada piedra tiene un mensaje para para ti o para él o para alguien que vendrá a encontrar esa piedra y le dará el mensaje. Es es toda toda ella es, es, es un portal a la conciencia si tú tienes esa abertura está ahí está ahí para todos además y si no te puede ayudar igual la montaña misma a, a encontrarla sí. yo creo que cualquier persona que pisa la montaña tiene una conexión o sea, abre abre una puerta no o sea, la montaña es una energía que es que tú no puedes no sentirla y te, te ayuda a conectarte, contigo, con todo. Sí. Entonces, en este momento estás viviendo como entre los dos polos, ¿no? Estás uh, sí. pasando temporadas aquí, temporadas abajo, estás equilibrando un poco. Ahora sí, sí. ¿Me estás buscando cuál es tu misión abajo o ya la sabes? Estoy en ello. O sea, yo sé cuál es mi misión, lo que no sé es cómo llegar a ella. Pero me vino también una visión también de que no intente ver más allá del horizonte, ¿no? Es como ya estoy caminando el camino. Tampoco puedo pretender saber a dónde voy a llegar, simplemente estoy presente lo máximo que puedo. Y voy caminando, camino la conciencia y el despertar. Ya mira, muchas gracias. Gracias a vosotros. Claro, al estar aislada y retirada, al estar sola y más en contacto con la naturaleza, uno empieza a desarrollar más los sentidos, uno se vuelve más sensible. El, el oído, la vista, agudizas más la vista, el olfato, incluso el, el gusto. Porque comes alimentos más puros y también pruebas... El, bueno, a mí me gusta mucho probar las plantas, entonces... Claro, vas creando esa sensibilidad con, con el gusto también. Inclusive con el tacto, ¿no? Todo. Al estar aquí se me han desarrollado todos los sentidos más... Sí,